hola chicas buenas tardes estoy aquí trabajando con mis super estrellas y eh, quise hacerles este video porque quiero mostrarles lo que es un día de trabajo para mí este aquí nosotras compartimos eh, lo que son eh, diferentes métodos de venta como por ejemplo eh, cada una de ellas trae sus ventas verdad? traen sus productos este, cada una viene equipada con el producto que más se vende y como ustedes pueden ver esto es, eh, es una obligación de prepararnos cada una de nosotras con eh, los productos más populares y los que más se venden por ejemplo aquí tengo a Mayra Mayra este, está muy contenta hoy día porque se me tituló, les voy a contar, de eh, Embajadora Plata, sí. así que muchas felicidades para Mayra y yo quiero que ella misma sea la que les cuente, ¿verdad? ¿Cómo hizo para, para poderse titular y para poder eh, vender? Porque cerró una super campaña con 3 mil dólares en equipo. Así que yo quiero saber, yo quiero que ella les enseñe cómo se preparan y qué fue lo que hizo para que todas hagan lo mismo. ¿Qué les parece? Ok, este, también les quiero dejar saber de que estoy comenzando pero como pueden ver este, ando mi carro así con varias cositas para vender en el momento porque eso es muy importante, vender en el momento ya que a veces no nos los clientes no nos pueden este, ver, pero media vez tengamos el producto disponible, al ver el producto el cliente viene y lo compra aunque no sean clientes de nosotros y este, pues me he apurado porque veo... Eh, Veo que también este, mis compañeras se ponen las pilas y cuando este, mi líder no puede salir conmigo, yo me voy sola. Entonces este, hay que perder el miedo y hay que salir a caminar y cuando uno sale, sea donde uno vaya, tiene que llevar sus muestras, sus revistas y siempre le salen clientes y le salen personas que quieren inscribirse. Esa ha sido mi, mi estrategia y pues ahí voy eh, poco a poco, pero ahí voy. Bueno, ¿qué es lo que tiene, May. Este, pues tengo eh, eh, muchas eh, cosas eh, como colonias, cremas, desodorantes. Este um, hago también así regalitos, porque a veces la gente pues le gusta llamativo y pongo los productos de una sola categoría para que estén más eh, llamativos. Este, entonces. Uh, eso es lo que estoy haciendo hasta el momento. Ok, y la pregunta que todas quieren saber, ¿cómo ha hecho ella para inscribir 14 personas en un mes de trabajo? Eh, realmente fue un incentivo que está trabajando ella que ya me, pronto me toca este premiarla, ¿verdad?, por este trabajo que ha hecho. Así que yo quiero que les cuente qué es lo que ha hecho ella para titularse como una embajadora plata en dos campañas. Esto no sucede de la noche a la mañana, chicas, así que póngale mucha atención. Mientras tanto, quiero mostrarles alrededor qué es lo que están haciendo eh, Jenny y lo que está haciendo Ruby. Así que, un momentito. Cuéntenles. Ok, este, como les digo yo, este, siempre he salido um, a promover con mis libros a donde quiera que vaya voy a las a las citas eh, a cualquier lado que yo vaya siempre ando cargando mis muestras mis libros también ando cargando la fotografía de los paquetes de productos laminadas para mostrarles al, a las personas en el momento qué es lo que Avon está dando con la membresía y este siempre Ando también visible para las personas, como pueden ver, cualquiera me reconoce, ando con mi gorra y con mi uh, camisa. Y entonces, aunque yo no les hable, a veces me preguntan que si yo vendo Avon. Entonces pienso que esa es otro, otra estrategia de andar siempre con algo que nos identifique que somos representantes de Avon. Eso ha sido lo que yo he hecho y me ha funcionado. ¿Y este, ha visto resultados de lo que ha trabajado Mayra? Sí, he visto porque ya este, recibí mi primer depósito, no recibí el cheque porque puse mi cuenta del banco y ya recibí mi primer depósito y este, ahorita ya estoy viendo en el sistema que ya el otro ya está listo. Entonces, sí se puede, lo único que a veces nos ponemos barreras y las barreras no están afuera, las barreras están en nosotras mismas. Entonces yo pienso que eso tenemos que quitarnos este, esa barrera que nosotros tenemos del no, del que no se puede, no queremos, que el día está así, que el día está allá. Y sí hay, hay posibilidades y hay oportunidades, pero a veces nosotros mismos nos ponemos esas barreras. Así que chicas, a quitarse la barrera y a seguir produciendo. Ok, bueno, este muchas gracias, Mayra. Este, estamos. Esta de todos estos resultados que ustedes están teniendo y si ustedes ya se fijaron aquí tengo a jenny también verdad y yo quiero que sepan que jenny se ganó y salió publicado ya que se ganó el viaje a jamaica y yo estoy muy orgullosa de ella porque al igual que mayra también ella este trabaja con producto en mano así que jenny cuéntenos cómo hizo para ganarse ese viaje a jamaica bueno Hola muchachas, ¿cómo está? Bueno, vender mucho, ¿verdad? <ríe> y como dijo Ana, pues aquí nosotros siempre andamos productos. Ahora no ando tanto, pero a veces andamos mucho más. Cuando alguien pregunta, eh, nosotros tenemos el producto y lo vendemos. Okay, ¿Cuál es su producto eh, el que más popular, lo que más vende, Jenny? Los, las fragancias. Okay, okay, Los ¿Usted es fuerte en, fragancia. en fragancias? En fragancias. Bueno, también lo que sí se vende mucho son los rolones, las cremas, okay. el skin so soft, la verdad que todo. ¿Y qué le dijo su esposo, Jenny, cuando usted <ríe> le, cuando le contó de que ya se había ganado ese viaje para los dos? Bueno, él es un poquito huraño para, para viajar, pero dice de que eh, ahora está eh, muy contento porque dice de que va a ser... Eh, lo va a pensar que va a ir conmigo. Yo quiero que vaya para que vea qué bonito es y me apoye mucho más en Avon. En wow, este Jenny, veo que tiene bastante producto aquí y veo de que tiene rolones, cremas, tiene perfumes, tiene de todo. De todo, de todo. Okay. También tengo cremas para el cuidado de, de, la, de la piel, para nuestra cara. Ok, así que bueno, esta es la, la respuesta a la pregunta de cómo es que venden estas chicas y es que ellas compran eh, por mayor para salir a vender, así que eh, yo las, la, las aconsejamos, ¿verdad? Sí, las aconsejamos de que, de que no nos eh, quedemos en casa, que tratemos de a donde quiera que vayamos, llevemos un libro o dos, y también que siempre andemos productos a la mano para que podamos vender y cuando vienen ofertas aprovechemos en comprar las ofertas. Así que muchas felicidades, Jenny Jenny. Gracias. Nos vemos en Jamaica. <risa> <risa> ok, chicas, como pueden ver también aquí al costado. Tengo un super cliente que viene a comprar sus cremitas. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Y ustedes. Aquí, bueno, nosotros entregando los pedidos y gracias a usted por ser un super cliente. Les recomiendo esta crema para las manos, súper buenísima, excelente. Muchas gracias por su comentario. Y bueno, aquí él, él es uno de los clientes que vienen a comprar y tenemos aquí a Rubí también, ¿verdad? Ella está trabajando, eh, prospectando mientras nosotras estamos eh, mostrando los productos, ella está promoviendo la oportunidad y como pueden ver, estos son actividades reales, no son fotos y ustedes pueden ver que sí la nuestra señora hispana es abierta a platicar y a preguntar de los productos más populares, productos que no deben faltar. Son el Honey Blossom, eh, también su canasta, sus rolones. Esto que ven acá es el display que tiene Mayra, ¿verdad? Y eh, pues ella se prepara todos los días. Como pueden ver, también se ponen a, a, a festejar los logros, ¿verdad, Jenny? Como siempre, ustedes saben, bien positiva. Y mi Ruby, que no me puede faltar, ella pues promoviendo la oportunidad aquí con las señoras. Vamos a ver qué está haciendo Ruby. Así que aquí me ven a Ruby en acción, enseñando qué es lo que viene de oferta. Y eso es lo que se hace, chicas, eso es lo que hacemos todos los días. Y les realmente a que lo intentemos, a que no se queden en la casa, que vengan a trabajar. Y les quería decir esto de, en, en este video, porque saliendo todos los días es que se inscriben y se, y se promueve, ¿verdad? Así que están invitadas a todas las que quieran salir con nosotros y gracias por estar conectadas y buena suerte a todas.